Hola amigos del canal, hoy les voy a mostrar de los juegos que he encontrado por ahí que voy grabando, pues, unos cuantos, pues que no han llegado a, a lo que yo esperaba, ¿no? Así que, que suponen son juegos de terror? Y, pues, no han dado tanto terror, así que, ¿vamos a verlo? A ah, por ello bien, hemos encontrado este jueguecillo que se llama la peor noche de horror para sobrevivir, creo que dice no lo tengo claro, pero bueno vamos a probarlo aquí nos dice qué teclas tocar para que funcione y hay que encender la antorcha antes de que el contador llegue a cero y encontrar las calaveras vamos a ver uh. Uh, uy uy uy uy se nos va acabando el tiempo o algo he llegado al límite y esa tirita, esa cruz que sale ahí pues nada, encuentro no, nada aquí, aquí, aquí, aquí hay algo dos dos antorchas bah, me parece que no, vamos a cumplir nuestra tarea Llegué a TCU un carro Pues bueno, supuestamente Por lo mejor tenemos que ir a nuestro carro Nuestro coche Bueno vamos a intentarlo. Este es el garaje Aquí no podemos hacer nada Nos Tenemos que buscar algo ¿No? Por ahí La musiquilla se repite Al momento Se oyen muchas cosas pero esto debería de correr Allí vemos las luces Ahí está ¿Pasamos por el bosque? Madre mía Bueno Todavía ni hemos recibido ninguna amenaza y seguimos caminando La musiquilla está bien, me gusta Mira, a ver, aquí está el carro vale muy bien. llegado y efectivamente un poco de terror sin terror <risa> vale, vamos a ver este juego creo que es lo que quiere decir el el autor que el terror a lo mejor está ahí eh, guardado y cuando sabes que te vas a exponer a algo de terror, pues pasas miedo mientras juegas. Y si no lo supieras, pues a lo mejor te lleva un susto, pero no, no estás preparado para recibir susto Así que, que me ha gustado, le voy a poner un 7 sobre 10. Pero esto lo voy a incluir con otro jueguecillo que haya simple y raro porque no dejas de ser juegos curiosos. Así que vamos a ver qué encontramos. Bueno, aparecemos al lado de nuestro coche que parece una cartán ta y bueno, solo podemos movernos por el bosque porque no hay carretera o sea, es una, un trozo asfaltado aquí hay una caseta ¿Yo? ¡Oh! ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Vamos a empezar de nuevo Madre mía, aquí está la caseta ¿Y qué hay que hacer? ¡Vámonos! ¡Ah! Pues este juego parece que funciona por el ensayo ya. Pero vamos a atar aquí a la caseta No sé qué hay aquí A ver, abre Esta es la caseta de REC Y hay que huir ¡Ah! ¡Qué chorrada! Venga, vamos se nos gasta la energía, se nos gasta la energía y ¿dónde está la cebolla? Ahí va apareciendo la cara de Red otra vez, a ver aquí, aquí lo tenemos. A ver si llegamos a la cara sin que nos mate, la verdad es que el juego no da miedo, no da nada, yo creo que ni lo voy a puntuar, simplemente lo voy a dejar ahí por curiosidad. Hemos vuelto a salir a la calle ya de noche y ahora pues ¿qué hacemos? Oh, hello nos sale y nos quiere dar susto Aquí hay una hoguera y Dice que cojamos todas las cebollas Yo no veo cebolla Cebolla no, Se viene Ya está, ya lo hemos perdido Se viene otra vez Vamos a seguir el camino, a ver, no vamos a correr más. ¡Oh, hello tocando el piano ah, Y ponen la misma canción en el juego Dos de ocho y no ha matado Horrible De lo peorcito que he visto. ¿Qué hacemos? ¿Los puntúo o no los puntúo? No, los puntúo. Simplemente, pues bueno, hay juegos que supone que son entretenidos. He visto otro igual que este, mil veces mejor hecho. Pero, bueno, pues ya está. Lo dejamos aquí. Espero que le haya gustado el vídeo de, de juegos regulares de miedo. Y hasta la próxima. Ah, si le ha gustado, denle like. No los juegos, así que solo por el mal rato, espero que le den hasta la próxima